Me gusta ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones horrizonos bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar. Y hay un sepultero de tétrica mirada. Con mano despiadada Los cráneos machacar Me alegra ver la bomba Caer mansa del cielo E inmóvil En el suelo Sin mecha al parecer Y luego embravecida Que estalla y que se agita Y rayos mil vomita Y muertos por doquier Que el trueno me despierte Con su ronco estampido Y al mundo adormecido Le haga estremecer que rayos cada instante caigan sobre el cincuento Que se hunda el firmamento, me agrada mucho ver. La llama de un incendio que corra devorando Y muertos apilando Quisiera yo encender. Tostarse hay un anciano, volverse todotea, oír como vocea, qué gusto, qué placer. Me gusta una campiña de nieve tapizada, de flores despojada, sin frutos, sin verdor, Ni pájaros que canten, Ni sola allá que alumbre, Y solo se vislumbre La muerte en derredor. Allá, en sombrío monte, Solar desmantelado, Me place en sumo grado La luna al reflejar, Moverse las veletas Con áspero chirrido, Al igual que el alarido Que anuncia el expirar. Me gusta que al haberno Lleven a los mortales y allí todos los males les hagan padecer, les abran las entrañas, les rasquen los tendones, rompan los corazones sin halles caso hacer. Insólita venida que inunda fértil vega, de cumbre en cumbre llega y arrasa por doquier, se lleva los ganados y las vides sin pausa y estragos miles causa, qué gusto, qué placer las voces y las risas, el juego, las botellas, el torno de las bellas, alegres apurar, y en sus lascivas bocas, con voluptuoso halago, un beso a cada trago, alegres estampar, romper después las copas, los platos, las barajas, y abiertas las navajas, buscando el corazón, oír luego los brindis, mezclados con quejidos, que lanzan los heridos, en llanto y confusión, me alegra oír al uno Pedir a voces vino Mientras que su vecino Se cae en un rincón Y que otros ya borrachos En trino desusado Cantan al dios vendado Impúdica canción Me agradan las queridas Tendidas en los lechos Sin yales en los pechos Y flojo el cinturón Mostrando sus encantos Sin orden el cabello Al aire el muslo bello ¡Qué gozo, qué ilusión!